El volumen de nuestros pómulos denotan una apariencia juvenil, por eso es importante que realicemos los ejercicios del yoga facial para esta área. Con el paso del tiempo van descendiendo estos tejidos, el tono muscular se va perdiendo, por eso es importante que desde ya y en edades tempranas inicien el yoga facial. Hoy les voy a traer unos ejercicios para los pómulos. El ejercicio para los pómulos se llama boca en O. Lo hacemos con estos tres dedos o con el dedo índice sosteniendo suavemente los músculos cigomático mayor y cigomático menor sobre el hueso malar y hacemos una expresión de O cubriendo con el labio superior la parte de los dientes. 1 2 3 4 5 6 7, 8. Hacemos 3 series de 8 repeticiones. Otro ejercicio para los pómulos y las mejillas es el pescadito. Hacemos una boca en forma de pescado y hacemos una sonrisa de esta manera. Hacemos tres series de 8 repeticiones. Un ejercicio para pómulos y mejillas es la sonrisa abierta. Mantenemos el gesto de 8 a 10 segundos y repetimos 8 veces, de esta manera.